Eh, nos da mucho gusto que estén ya por acá eh, Estamos listas para, para comenzar el taller eh, Pues les agradecemos a todos los interesados Vimos que muchos de ustedes son de la comunidad normalista Y eh, en este sentido nos gustaría eh, De los que están aquí que alcen su mano Para que yo pueda tener eh, Identificado quiénes son de esta comunidad eh, Sobre todo como para cuestiones ahí de, de gestión eh, logística Y también pues para saber eh, ¿Qué tal estuvo nuestra convocatoria por los canales en donde los invitamos? Entonces, bueno, tenemos aquí a Marco López. Y parece que, por ahora, nadie más. y ¿Alguien tuvo algún problema para entrar también con los enlaces? Bueno, antes de comenzar el taller y presentar a Adela, eh, gracias Marco, ahí lo voy a anotar. Eh, me gustaría mencionarles unas cosas que tienen que ver con eh, una de las actividades y espíritu de esta feria, que es justo pues, conocer los diferentes proyectos en donde eh, los diferentes, tanto participantes como ponentes, eh, han estado realizando en esta pandemia. Y nos gustaría que eh, participaran en un, en, les voy a mostrar un MAPS, en donde estamos haciendo este registro de quiénes, participar, quiénes participan, eh, pues para conocerlos. Eh, voy enseguida. Muy bien. En el sitio de la feria eh, de la CNSPC, enseguida les pongo la liga, Pueden encontrar ahí, dice mapa, regístrate en el mapa y les va a abrir este Google Maps en donde hay, eh, bueno, el mapa se llama bestiario, feria virtual, cuando el futuro nos alcanzó. Y tiene eh, cuatro capas, ¿no? que justo es para que, de acuerdo con el espíritu de la feria, de qué criaturas son y con qué criaturas se identifican, o más bien con qué criaturas se identifican, puedan ingresar eh, pues su experiencia las actividades que han hecho a distancia incluso si son profesores y no trabajan directamente con cosas eh, de patrimonio cultural pues ya han hecho muchas actividades para trabajar a distancia quizás con sus eh, alumnos o eh, como estudiantes mismos eh, pues han hecho un trabajo o experiencias pues han estado ahí en la virtualidad o no entonces nos gustaría conocerlos eh, entonces aquí pues eh, la idea es que justo pues puedan identificar su, su experiencia, y hay unos datos que eh, ustedes van a llenar. Les va a parecer así. Ustedes se buscan en el mapa, no sé, por ejemplo, quieren poner su escuela normal, o no sé, si trabajan en la coordinación de monumentos, eh, pues nos gustaría que pudieran dejar estos datos, quizás algunos que les parezcan delicados, pues pueden obviarlos, ¿no? Es decirnos cómo te llamas, pueden dejarnos quizás ahí un, un este... Un nombre, seudónimo, eh, desde dónde actúas, es decir, como, ah, pues soy de la normal, soy de coordinación de monumentos, soy de voluntariado, no sé qué. ¿En dónde estabas? Eh, ¿Qué estaba pasando? ¿Y por qué eh, te consideras esta criatura? Y que si quieres compartirnos tu recurso, ya sea una liga, un video, ahí contarnos algo acerca de lo que existe o que consideras que es algo que te gustaría compartir, pues no, eh, lo indicarás ahí. Eh, esto les aparecerá en el momento en que ingresen eh, su, eh, su dirección, su ubicación. Entonces ahí se los dejamos. Y esto, eh, como se, los, eh, se había mencionado en la página, es parte de las actividades para la rifa. Entonces es importante que participen, bueno, si quieren participar en esta rifa, pues ahí... Eh, ya les explicaremos el día de mañana cómo estamos. Así que, pues, te pues no, puedan no, registrar no, y, pues, más que por rifas, pues, para conocerlos, ¿no? Eh, bueno, pues ahora paso ya para dejar el espacio a la, al taller que nos ha convocado el día de hoy. Voy a leer la eh, semblanza de la tallerita, que es Adela Vázquez. Eh, Espero no haberlo dicho mal. Ya, no, eh, voy a seguir. Ya les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 Desde 2007 es profesora universitaria en la Facultad de Arquitectura de la UADI, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y la Universidad de Vigo. Entonces, bueno, eh, Adela, te cedo ya la palabra para comenzar el taller. Muchas gracias a todos. Gracias, Jessica. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. Bienvenidos a este eh, taller que lleva por título Big Común, herramientas mancomunadas para la protección patrimonial. Muchas gracias por sumarse a, este, a esta hora y media eh, en la que bueno, trataremos de, de compartir yo por mi parte eh, tanto algunas experiencias que tienen que ver con esta noción que lleva por nombre Big Común y, y qué significa. De alguna manera será un espacio para explorar un enfoque muy concreto, que es el enfoque procomún del patrimonio cultural y, y lo haremos también explorando cuatro herramientas que forman parte de, de, de una metodología de trabajo ¿no? y que nos permitirán, entre otras cosas, eh, reconocer cuáles son los entornos del procomún, partiendo de que hay cuatro entornos, eh, medio ambiente, cuerpo, el entorno digital y el entorno ciudad, o territorial, y entender también para qué nos pueden servir esas herramientas, cómo utilizarlas y con quiénes. No tenemos mucho tiempo, la verdad es que, que una hora y media pues, eh, he tenido que reducir mucho eh, pues, todo el contenido que me gustaría compartirles, sin embargo, pues, les voy a... a a compartir en el chat el pdf que traigo hoy como presentación que, que también incluye algunos hipervínculos o enlaces que ustedes pueden explorar después con calma desde sus casas o espacios en los que se encuentren y eh, una página web eh, donde es, eh, podrán también explorar a detalle de, de qué se trata esta propuesta y, y cómo se utilizan las herramientas y un manual que acaba de publicarse hace unos días eh, que luego les hablaré de él, que también está detallado pues, un poquito más concretamente y que es más práctico y que, y que quizás les pueda servir un poco más. Entonces les voy a compartir la pantalla y les saludo hasta donde estén, que me imagino que la mayor parte de las personas que estamos aquí eh, habitamos territorio mexicano, pero a quienes no, pues espero que hasta donde estén. Eh, también esto pueda, pueda serles útil y, y bueno. También me, eh, me gustaría comentarles que me interrumpan en cualquier momento. La idea, aunque yo voy a estar hablando bastante, <ríe> eh, es, que, es que participemos todas, que cualquier inquietud, cualquier experiencia que quieran compartir desde sus propios eh, bagajes, digamos, de vida o profesionales o, o inquietudes, cualquiera de ellas me interrumpan, eh, ya sea que lo hagan abriendo el micro directamente, levantando la mano y yo estaré pendiente o por el chat. Igualmente eh, les comparto eh, en esta portada eh, mis contactos de las redes sociales por si... También queremos eh, expandir un poco más esta experiencia y seguir conectados eh, en el espacio virtual. Por allí también eh, pues, difundo un poco los talleres que voy compartiendo en otros lugares, que a veces, pues como les digo, profundizan un poquito más en estas herramientas que hoy vamos a, a tocar de una manera mucho más general. ¿no? Y eh, aparece el enlace de la página web de la propuesta que es bicomún.org por si alguien ya quiere comenzar a darse una vuelta. Me gustaría también hacerles la invitación, antes de comenzar, de quien quiera documentar este taller en una libreta, en una hoja, eh, pues con palabras, con dibujos, relacionando cosas, eh, sería como muy interesante, porque tendrían la posibilidad de tener un, un pequeño recetario eh, que, que de alguna manera ya queda documentado y les puede servir a ustedes y a otras personas con las que, que quieran eh, con las que quieran practicar, digamos, alguna de estas herramientas o poner en práctica algo de lo que aquí yo les traigo a colación el día de hoy. Bueno, pues, de manera concreta, los objetivos del taller se centran en, primeramente, expondremos el enfoque del que partimos, que como ya les comenté anteriormente, se, se trata del enfoque procomún del patrimonio cultural. Vamos a explorar la metodología BIComún, qué significa eh, esa noción, esa categoría, es un acrónimo de dónde viene, cómo surge y en qué se basa. ¿no? Eh, a medida que vamos a compartir las herramientas, compartiremos también breves experiencias eh, que, que se han producido, sobre todo en contexto iberoamericano, eh, mayormente en la península de Yucatán, que es donde yo habito desde hace 17 años. Y eh, finalmente trataremos de poner en práctica, al mismo tiempo también, algunas de estas herramientas mancomunadas, pues desde nuestros espacios donde nos topamos hoy y también les voy a compartir una, una plataforma colaborativa para que aquellas personas que así lo prefieran tengan la opción incluso de hacerlo de manera virtual en este mismo taller. Digamos que va a haber opciones para todas, las personas que prefieren hacerlo en analógico de una manera más introspectiva desde sus casas, los lugares donde se encuentren, a quien se quiera sumar a las plataformas digitales, que, que las vamos a poner directamente en abierto en esta misma pantalla. ¿no? Bueno, pues comenzamos por el enfoque eh, de este taller y el enfoque de la propuesta en concreto, eh, que es protagonista de este taller. El enfoque ProComún, eh, pues, hace alusión a un término que algunos autores, entre ellos Antonio Lafuente, eh, lo definieron o lo definen como aquello que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Se trata de un régimen de, de gestión de recursos, de bienes comunes, que quizás eh, es un término ¿no? que, que, que hace tiempo que existe como tal, como práctica social y que se reconoce en, en muy diversos territorios de muy diversa manera, pero siempre aludiendo a la noción de comunidad, de comunis, esto es algo que viene, en cierto modo, del derecho romano, desde nuestra lengua española. ¿no? Las cosas comunes, las res comunis y las res nulis, que eran las cosas de nadie. ¿no? Y esas cosas que, de alguna manera, son susceptibles, en muchos casos, de ser también cercadas o privatizadas. Y hay un hito en la historia que es importante para entender qué es el procomún. En otras regiones se conoce como mancomún. Si sí, hay gente de, de la región de Oaxaca, muy probablemente eh, conoce los pueblos mancomunados, que hace referencia eh, a la gestión de recursos, sean estos naturales, eh, materiales, medios ¿no? de producción social, que se gestionan en más de una mano. En la tierra donde yo nací, Galicia, en el noroeste de España, existe un régimen de propiedad de montes comunales que es el régimen del mancomún. Y en, en términos más anglosajones se le conoce como los commons. ¿no? Y nos tendríamos que retrotraer, aunque no me quiero extender mucho, pero para quienes le interese ahondar un poquito más en la historiografía, ¿no? de dónde viene todo esto, tiene que ver exactamente con el movimiento de los enclosures que eh, se generó digamos, con la eh, revolución industrial en la Inglaterra del siglo XVIII al siglo XIX que hubo una serie de cercamientos de las tierras comunales y eh, comienza así toda la patrimonialización de lo que se conoce como los bienes comunes en el siglo XIX, con la conformación del Estado liberal y posteriormente hacia el siglo XX con el mercado eh, con mayúsculas ¿no? neoliberal, esa eh, reapropiación o privatización de los comunes que hasta el día de hoy eh, pues estamos eh, digamos, eh, viviendo con, con, con este fenómeno. ¿no? Por todos conocidos y eh, de alguna manera lo que digamos que me gustaría resaltar aquí, que es algo que recalcan mucho los autores y las autoras que, que teorizan eh, y se sitúan en este paradigma de los bienes comunes, sobre todo desde el punto de vista de la economía, pero también ya hay otros muchos ámbitos culturales, sociales ¿no? y las humanidades que han teorizado ya en los últimos tiempos, eh, sobre cuál es la problemática de los bienes comunes y qué significa hacer procomún ¿no? y cómo podemos hacerlo y cuál y visibilizar sobre todo a multitud y múltiples comunidades a, a lo largo del mundo que, que sostienen sus bienes comunes y son capaces de gestionarlos de manera autónoma. ¿no? De algún, hay una definición que hace Elinor Ostrom, que es una de las autoras más reconocidas en este ámbito, que ya eh, menciona que el, los, el PRO Común es un régimen alternativo eh, gestionado por una comunidad de personas, lo que él ya denomina como los recursos de uso común y que es alternativo a la gestión eh, del Estado, la gestión pública, y alternativo a la gestión privada eh, de la que se ocupa el mercado. ¿no? Y hay muchas otras definiciones ¿no? que podríamos ir retomando, pero algo que me parece como revelador e importante también que reconozcamos es que los procomunes suelen verse, sobre todo cuando están amenazados. Hasta que no existe una amenaza, no se hacen visibles. Tanto los procomunes, es decir, los bienes comunes, hace el agua, sea las calles, los espacios públicos, el genoma humano, el aire, etcétera, eh, Ya también, y junto a las comunidades eh, de afectadas, eh, por esos acercamientos, por esas múltiples afectaciones, ¿no? eh, que también se, ven, se hacen visibles y emergen ahí. ¿no? Eh, y hay otra cuestión importante también que, que a mí me gustaría mencionar, y es que esto es algo que también es una noción, un paradigma, como queramos eh, ver, del que se han apropiado también los discursos institucionales en los últimos tiempos, ¿no? Eh, a nivel político y hemos visto mucho este, este discurso de, del bien común y me gustaría como plantear que existe una diferencia en nuestros discursos, es decir, hay una vertiente más, digamos, liberal incluso neoliberal, ¿no? que ha cogido estos discursos y los ha llevado como, digamos, a su terreno ¿no? para hablar de, de ciertos recursos que están siendo privatizados pero que de alguna manera también al mismo tiempo están siendo eh, utilizados para seguir generando ¿no? Hay que tener cuidado y esto lo que quiero un poco eh, hacerles entrever es que, es que no es ninguna panacea por un lado, eh, aunque a veces parece que se trata de una moda que, que, que se está situando en, desde muchos ámbitos y por otro lado eh, es terreno de conflictos, no en el sentido tanto de, de, de pensarlo como pues eso, como no es algo exento de, de ciertos conflictos eh, y políticos, económicos y, y sociales, y también por eso me gusta pensar que, que para hacer procomún, para asumirnos como comuneras y comuneros eh, en los procesos que, que, que estamos eh, accionando, activando, es importante asumirnos también mediadoras, en cierta manera, ¿no? De ahí podríamos también enlazar otros enfoques de la mediación como puede ser la interculturalidad, la decolonialidad y otros muchos eh, eh, eh, enfoques teóricos, ¿no? epistémicos y, y otras muchas prácticas sociales que también van de la mano de lo que significaría ahora sí hacer procomún común. Y para hacerlo eh, pasa por entender, si quieren profundizar un poco más les traigo esta diapositiva, no, nos vamos, no vamos a ahondar en ello. Que, que, que ha existido un proceso de patrimonialización de estos bienes comunes, ¿sí? que son algo que, que, que, que es muy antiguo, son eh, prácticas eh, y regímenes eh, que socialmente se han practicado a lo largo de la historia y que en esos periodos eh, históricos de patrimonialización de esos bienes de alguna manera se han descomunalizado, se les ha desapropiado de su propia, valga la redundancia, eh, de su propio carácter de ser comunales y de lo que eso significa, sean por tanto eh, convertido en bienes públicos o en bienes privados. ¿no? Y para entender de manera mucho más concisa este debate, les aconsejaría eh, entrar un poquito a entender cuál fue la, la, la propuesta de Garrett Harding, por un lado, en su tragedia de los bienes comunes, que publicó en la revista Science en los años 60, frente a Elinor Ostrom, que... Que publicó su gran obra, eh, El gobierno de los bienes comunes, en los años 90, y, y de alguna manera ahí está, podríamos entender digamos, ese, esos ambos, dos paradigmas ¿no? que, que sitúan, digamos, la, la, ahora sí que teóricamente y desde la epistemología, este debate entre lo que significa eh, los bienes comunes los recursos públicos, los bienes públicos y los bienes privados. ¿no? Y en concreto a mí me sirve o me ha servido, eh, tanto en, en, en mi interés más como investigadora, como sobre todo también en mi, en mi vida, en, en la vida que comparto en esta tierra, para preguntarme eh, sobre la importancia de abrir la relación entre patrimonio cultural y procomún, entre estas dos nociones que se trasladan, por supuesto, a una serie de prácticas concretas. Para ello, vamos a ver cómo las herramientas que, que vamos a poner a colación más adelante se basan en eh, una propuesta que también fue dada por eh, Antonio Lafuente, un investigador que ha dedicado muchos años a, a, a teorizar, pero también a, a practicar y hacer eh, procomún a lo largo de, de, de muchos lugares y con muchas comunidades ¿no? y, y personas a lo largo del mundo, y él nos plantea esta propuesta de que hay cuatro entornos de Procomún, eh, el cuerpo por un lado, la naturaleza o el medio ambiente, la geosfera, la biosfera por otro, el entorno digital o internet y el entorno urbano, podríamos extrapolar aquí también el territorio, los territorios de alguna manera construidos y antropizados ¿no? por, por la mano de, de, la, de la humanidad. Es importante entender esto, que esos entornos son codependientes entre sí. Eh, básicamente no podemos vivir sin la naturaleza, no podríamos sostenernos como cuerpos. ¿no? Y también entender que ha habido comunidades de personas que se han encargado de regarlos, de cuidarlos, de sostenerlos y de transmitirlos a generaciones futuras tratando de buscar un lenguaje común y promoviendo y reclamando el derecho a la diferencia que esto implica. Eh, tenemos como ejemplos a las feministas, eh, para pensar eh, en una comunidad de personas afectadas que sostienen el entorno corporal. ¿sí? Tenemos como ejemplos a los movimientos ecologistas, si pensamos en el entorno medioambiental, o a los hackers, movimiento fundamental, si pensamos en cómo el mundo digital completamente cercado y privatizado por las grandes empresas, si no es por eh, los hackers, las personas que defienden la cultura libre, ¿sí? eh, este sería un entorno completamente distinto, ¿no? o quizás no existiría, como tal lo conocemos. O el entorno urbano, podríamos pensar en los urbanistas, ¿no? pero podríamos ir más allá y, y pensarnos también como, como nosotros mismos productoras ¿no? eh, de, de, de esos... Eh, entornos que habitamos, ¿no? y que tanto eh, somos eh, partícipes, digamos, de este sostener, de este cuidar esos entornos del procomún. También es importante atender a que hay una tríada del procomún, que es que no hay procomún sin comunidad. A mí me gusta pensar en que somos comunidades afectadas, no hay procomún sin una comunidad de personas afectadas. Ya veremos qué significa esto. No hay procomún sin bien en común que sostener y no hay procomún sin los protocolos de gestión, los acuerdos tomados en común ¿sí? y esos regímenes que permiten que esos bienes comunes se sostengan a lo largo del tiempo. Y después de exponer el enfoque... Es ahora que podemos tener una base para comprender un poquito de qué se trata la propuesta que les traigo ¿no? y, y, y qué significa BIC común. Les comentaba de inicio que se trata de, de una noción y en realidad es un acrónimo porque es la suma de dos nociones. En realidad es la suma en concreto de unas siglas que es, vienen representadas por las siglas BIC que hacen referencia a los bienes de interés cultural. Esto en concreto, en la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85, existe una figura en, en la Península Ibérica que protege eh, los bienes culturales, es la máxima figura de protección de un bien cultural, es aquella conocida como BIC. Declaramos BIC pues, la Catedral de Santiago de Compostela eh, y es digamos, eh, la máxima figura de protección que puede obtener un bien cultural en términos administrativos y de gestión pública. Pero bien es cierto que en muchas de las legislaciones, pensemos por ejemplo en la legislación mexicana, ¿no? eh, en el ámbito del patrimonio cultural, eh, de monumentos eh, de los años 70, digamos que también se hace alusión a los bienes culturales ¿no? y podríamos extrapolar eh, que, que, hay, que existe digamos, un universal, una generalidad en nuestro ámbito, en el ámbito que nos ocupa del patrimonio cultural que eh, alude ¿no? a que hay unos bienes que son de interés. Existe también la categoría de bienes de interés eh, común de la humanidad ¿no? y así podríamos como ir estableciendo toda una serie de mm, categorías que forman parte de las declaratorias eh, a nivel mundial y que también se concretan en contextos muy diversos ¿no? y se van matizando. Pero podríamos, como ya comenté, generalizar un poquito y entender que eh, más allá de la categoría BIC propia del contexto de la Península Ibérica, podemos extrapolarlo a otras muchas nociones que simplemente aluden a esos bienes de interés común. Y entonces aquí vale la pena preguntarse, ¿por qué existen unos bienes? que son de interés y otros que no, o, o si realmente existen bienes que son de interés y otros que no son de interés. ¿Para quién son de interés esos bienes? ¿Para quién no lo son? ¿Quién establece el interés sobre esos bienes? ¿Quién lo gestiona? ¿No? ¿Quién lo decide? Es una de las preguntas punto de partida para haber generado esta propuesta. Y es ahí como la noción de procomún nos sirvió a un colectivo, una asociación cultural que se llama Arte, que, que se creó en el año 2010, para comenzar a pensar cómo integrar no solo a las comunidades en la toma de decisiones eh, de qué hacer con nuestros patrimonios, sino también integrar lo que significa hacer procomún, integrar exactamente, transitar de la noción de patrimonio cultural a la noción de procomún. ¿Y qué significaría eso? esto es algo como muy complejo y esto es algo que requeriría pues, también eh, una clase o un, ¿no? un taller dedicado al tema, desde un punto de vista, si se quiere, eh, eh, más de, de discusión teórica. Pero necesitaba introducir <ríe> este, esta noción para saber de dónde viene. Entonces... Bicomún es la suma de las siglas BIC, bien de interés cultural, y la noción de procomún, que hace alusión a esos bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo y que se heredan de generación en generación y se transmiten a generaciones futuras. Y en concreto la definimos como una categoría mancomunada de protección patrimonial. Y una de las preguntas eh, principales para un poco tratar de llevar esta noción eh, a la práctica es. Eh, ¿Cómo lo conservamos? ¿Cómo, ¿Cómo conservamos tal o cual elemento? Ya sea material e inmaterial, ¿no? Que también ahí tendríamos el debate de la clásica dicotomía de lo material e inmaterial, no voy a entrar en eso, pero ¿cómo conservamos eso que queremos conservar? ¿O cómo sostenemos esos procomunes? ¿Cómo los cuidamos? Y de manera, digamos, como más visual, para entender un poquito más ya eh, a dónde podría caminar esta propuesta ¿no? y donde tratamos de que caminase, aunque es algo que todavía no se ha materializado en términos ni mucho menos legislativos, aunque sí que ya hay instituciones del mundo del patrimonio que, que, pues, que han estado trabajando eh, con estas herramientas y que de alguna manera les ha servido para explorar mecanismos, sobre todo de participación comunitaria a la hora de tomar decisiones, eh, sobre todo también en, en una visión digamos, más diagnóstica. Pero eh, una de las cuestiones que nos planteamos es la dificultad que existe, por ejemplo, en España eh, a la hora de solicitar la declaratoria de un bien eh, de interés cultural de, para que sea declarado BIC como esa máxima categoría de protección. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que un ciudadano o ciudadana, de a pie, o una asociación, un colectivo ha de, de, de, de procesar, eh, ha de, de realizar para poder eh, solicitar esa declaratoria eh, a la administración pública. Y bueno, una de las fichas que tienen como resultado ¿no? eh, estas declaratorias, pues más o menos esta forma, en la ficha de la izquierda, ¿no? desde el museo de un museo arqueológico provincial, eh, y, y bueno, que forma parte, digamos, de este tipo de, de fichas de, de los catálogos de bienes y espacios protegidos. ¿no? Y en concreto, pues la, para identificar estos elementos, estos bienes, pues hay una serie como de, de, de elementos importantes a destacar, cómo puede ser dónde se localiza geográficamente. Qué categoría cultural tiene en cuanto a cómo viene definida la ley, la, la tipología del patrimonio cultural, si es monumento histórico, si es sitio histórico, si es sitio arqueológico, etcétera, etcétera. Eh, a quién pertenece la propiedad, si es un inmueble, si es, no, bueno, dependiendo del tipo de elemento que sea, ¿no? etcétera. Hay una pequeña descripción. Pero nosotros, al estudiar estas fichas y a también entender cómo eran esos procesos, nos preguntábamos no solamente quién podía realmente acceder a realizar estas declaratorias, cuánto tiempo tardarían, cómo son los procesos ¿no? eh, eh, en, en base a las cuales se da y cuál es la transparencia también de esos procesos y también por qué, qué excluyen estas fichas, qué, otras, qué otros elementos excluyen. Porque aquí no está presente, por ejemplo, en cierta manera la, las cualidades más subjetivas de lo que las comunidades que habitan o cohabitan con esos elementos pueden llegar a, a, a también eh, identificar ¿no? O, o no están presentes eh, otros muchos elementos que, pod que podrían estarlo. ¿no? Entonces es que comenzamos a elaborar unas fichas eh, de un sentido un poquito más abierto que tenían también unas... Eh, Similitudes con esas otras fichas, digamos, más, que provenían más de la administración pública, y que son estas que pueden ver a, a su derecha. ¿no? Esta es una ficha sencilla que hicimos en, en el primer bicomún que se hizo en México, en, en el pueblo de Piscacal Cupul, cerca de Valladolid, en Yucatán, con el Instituto de Antropología e Historia de la, de, y las compañeras de restaur, restauradoras del Taller de Conservación de, de Mérida. Y hicimos unas fichas muy sencillas que basan base, se basan básicamente en hacernos unas preguntas en torno a qué tanto conozco el elemento, si está bien conservado, si no está bien conservado, si me gustaría reutilizarlo que lo restauren. ¿no? Pero aquí, eh, en el última, la última de las fichas de, de, de la derecha, pues esto se convierte casi casi en una ficha intervenida, casi como de una manera improvisada. Hay mucho color, vemos unos stickers, vemos también palabras escritas. Y digamos que esto es lo que refleja un poquito eh, el, el, el, el, el cómo abrir, no solamente estos procesos eh, a la gente, a las personas, ¿no? sino también hacer partícipes ¿no? a, a, a las personas que cohabitan con estos elementos de la toma de decisiones o por lo menos de, de un pequeño diagnóstico, porque en cierta manera nos convertimos todas y todos en diagnost diagnosticadores patrimoniales. Y es así como se abre un poquito esta categoría de lo bicomún hacia los espacios públicos y a lo que viene siendo una praxis social que se va replicando a lo largo de, de diferentes países, de diferentes territorios, al, con muy diversas personas, porque digamos que la herramienta en sí o el proceso de, de ponerla en práctica se libera en dominio público en la página web y se invita a las personas a replicar y a hacer bicomunes en sus pueblos, en sus ciudades y en sus territorios. ¿no? Y a día de hoy, pues ya no sé cuántos bi-comunes se han hecho, pero a lo mejor más de 80, pues a partir de muy diversas personas, de muy diversos contextos y de muy diversa eh, preferencia. ¿no? no solamente a nivel institucional, ni mucho menos, diríamos que lo menos, sino personas que, que muchas dedicadas al ámbito de patrimonio, incluso otras que han adaptado eh, este tipo de técnicas o herramientas a muchos otros ámbitos de trabajo ¿no? y... y y en fin, ¿pero para qué no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Y para qué nos sirve? ¿No? Que es un poquito la pregunta también clave. Bueno, yo me gusta mucho pensar en, la, en, en, en dejarnos afectar ¿no? y en que, en que este tipo de, vamos a llamarlo ahora sí, eh, herramientas que en sí misma conforman una metodología de trabajo, pero hoy vamos a centrarnos en estas herramientas, ¿no? nos servirían o nos deberían de servir para dejarnos afectar de por y con otras. Por ahí hay quienes hablan de ponerse en los zapatos del otro, otras personas hablan de empatía. Eh, yo igual me, me, me, me identifico más con esta noción de dejarnos afectar, que tiene que ver con no tanto los intereses propios o institucionales o de empresa que uno pueda tener desde donde parta, ya sea a nivel individual, a nivel más colectivo, sino desde los afectos. Y poner el afecto significa poner los cuerpos en el centro de toda esta cuestión. Y eso es algo muy complejo que seremos capaces quizás de practicarlo si somos capaces de desaprender ciertos constructos que traemos muchas veces no solo desde nuestra propia expertise o de los lugares de donde venimos educándonos, y ser capaces quizás de liberarnos de todo eso para abrirnos a lo espontáneo, para abrirnos a ser capaces de relacionarnos de una manera quizás más cotidiana, ¿no? de dar más valor a esto que compartimos en el día a día. ¿no? Sin eh, enfocarlo todo a ciertos objetivos y resultados que queramos alcanzar. Porque estos van a venir por sí solos, de alguna manera. ¿no? Por otro lado también... Eh, me voy a pasar a las siguientes diapositivas porque están, digamos, reflejados con algunas imágenes. Estas, estos, digamos, para qué es, ¿no? que está el dejarnos de afectar por un lado. ¿no? En estos, aquí tienen imágenes de los eh, procesos en los que hemos estado compartiendo estas herramientas en espacios públicos. Y finalmente son cápsulas o momentos eh, que hemos captado o alguien captó, en este caso una amiga muy querida Claudia Novelo, con una cámara de cosas que suceden en esos momentos en los que estamos compartiendo estas herramientas ¿no? y que para mí reflejan eh, pues estos ¿para qué? es En este caso el dejarnos afectar, donde también se producen eh, estas relaciones, esos abrazos, estos momentos, del conversar, ¿no? el escucharnos, la importancia del mediar eh, a la que hacía alusión al inicio de, de, de este taller ¿no? y cómo también eh, el asumirnos como mediadoras de estos procesos no solamente como, como personas que facilitamos las herramientas, sino también el hacer partícipes a las personas que se acercan a participar, valga la redundancia, de estos procesos, si los queremos llamar así, o de la activación de estos dispositivos, que no son ninguna panacea y que son herramientas provocativas porque provocan situaciones y suceden cosas. Y se suceden cuestiones que son totalmente improvisadas, no se prevén, por muy predeterminada que tú lleves la herramienta. ¿no? Y de alguna manera subirnos mediadoras implica que aprendamos a escuchar, sobre todo, a observar y a ser capaces de acompañar desde el afecto también ¿no? estos procesos. Y como digo, desprendernos de esa muchas veces... Eh, voy a decir, disfraz o careta que nos ponemos de la experta, del experto, del que viene representando a tal o cual institución, y asumirnos más como personas que forman parte de esas mismas comunidades de afectados, porque si estoy promoviendo estos procesos es porque de alguna manera me está afectando también. ¿no? Otro de los qué es reconocer nuestros comunes. Hablábamos al inicio de que los procomunes se hacen visibles cuando están amenazados y hay una importancia, entonces, en cómo los reconocemos. Esta ha sido también una de las máximas de, de muchas de las personas que se sitúan, digamos, en estos enfoques, eh, de la importancia de hacer visibles esos procomunes y de reconocerlos con las comunidades ¿no? que conviven y que los sostienen y que los cuidan. O... o las comunidades que están amenazadas ¿no? de alguna manera o afectadas también por ciertos procesos eh, que se están dando, como pueden ser los procesos de acercamiento, etcétera. etcétera. Hay muchas maneras de reconocer los procomunes y algo muy importante que tiene que ver entonces con la triada del procomún es la importancia de acordar su cuidado, de cómo lo gestionamos, cómo generamos los protocolos de gestión de esos procomunes en comunidad no estoy hablando de los viejos procomunes exclusivamente, estoy hablando de nuevos procomunes que estamos produciendo constantemente en el mundo contemporáneo. ¿no? Y como acordamos ese cuidado. Esos acuerdos pasan por ponerle nombre ¿no? y tomar eh, eh, acciones ¿no? que nos comprometan ¿no? para pues, eh, acatar esa sostenibilidad, ¿no? juntos y juntas, y entre todas, ¿no? eh, hacerlo. Y esto es algo que también se contrapone a esa visión desde lo público, que, que, que nos trae esa noción de patrimonio cultural, que para mí es un constructo liberal, ¿no? que viene un poco y emana de ahí, de ese constructo del Estado liberal, que siempre nos, en sus discursos nos introduce el que son para todos, los bienes públicos, el patrimonio es para todos o es de todos. Y en realidad no es así. Sí es real que son bienes públicos, pero están custodiados por un Estado que eman del cual emanan los protocolos de gestión propios, abiertos a un dominio público, en cierta manera supuestamente accesibles, pero eso no significa ¿no? que sean procomunes. Y hay que diferenciar muy bien, lo que es un bien público de lo que es un bien común, pero esto es algo que, como digo, nos podríamos alargar toda la tarde hablando sobre, sobre este tema y me gustaría pasar a unas cuestiones que son más prácticas, que es lo que venimos a hacer hoy en este taller. Entonces vamos a ir explorando algunas experiencias de herramientas, desde lo analógico a lo digital. Eh, digamos que esto nace en un mundo completamente analógico y físico, pero... Digamos que de las prácticas físicas que, que, que esto ha producido en los espacios públicos, generalmente, ya sean calles, plazas, mercados, casi siempre espacios públicos, aunque también se han producido algunos bicomunes en espacios más reducidos de personas que han decidido hacerlo pues, con instituciones y tal, siempre o es una condición casi sine qua non que sea en un espacio abierto para que tenga acceso a poder participar de estos procesos cualquier persona que pase por ese lugar, ¿no? Sin embargo, los resultados de esos eh, procesos siempre se publicaban o se trasladaban al mundo digital en la página web bicomún.org y en las redes sociales. En ese momento se utilizaba mucho Facebook para publicar resultados e ir expandiendo en dominio público. Vuelvo a hacer la referencia al dominio público porque es muy importante. Eh, esta metodología está en dominio público, significa que cualquier persona puede adaptarla y replicarla en cualquier lugar. Evidentemente, dando reconocimiento a la autoría de dónde viene, que básicamente es de la Asociación Cultural Miquel Arte. ¿no? Y hoy en día estamos adaptando estas herramientas analógicas al mundo digital. Y hoy trataremos de practicar un poco eso. Por eso es que en esta imagen les pongo pues, una fotografía de lo que eh, es la Galería de Fotos de Bienes Comunes, que es una de las herramientas protagonistas. Eh, en el mundo más analógico aquel que parece que ya nos queda lejos pero no es así porque esto se puede practicar en cualquier momento con todos los protocolos también necesarios eh, que se requieren hoy en el contexto actual y eh, un digamos un espacio digital eh, que es una plataforma colaborativa en la que también estamos poniendo ahora en marcha estos procesos digamos participativos no Y me gustaría también mencionar eh, que son herramientas que cualquiera puede adaptar a, a aquello que, que le sea necesario, que le signifique. ¿no? Podemos hacer versiones, podemos generar remezclas, eh, y, pero es muy importante diseñar estas herramientas, eh, aunque ya hay digamos, un corpus o, o una base, yo lo que les Estoy compartiendo básicamente, no es un libro de recetas, ¿verdad? Es más que nada una guía, unos tips que ustedes pueden ir tomando y hacer los suyos para poner también de sus propios quehaceres, ¿no? Pero es muy importante si tienen la oportunidad diseñarlas en común con otras personas, ¿no? Reitero, importante también facilitarlas en los espacios sociales en la medida de lo posible, espacios públicos, espacios abiertos, no siempre tienen que estar regladas, pueden también ser improvisadas, a mí me gusta muchísimo eh, que sea improvisado, ¿no? como detonadores en los espacios públicos donde de repente en un parque una tarde llevamos una galería de fotos y vemos que sucede de manera espontánea, pero eso va a depender mucho de para qué Queremos utilizar estas herramientas y, y, y sobre todo va a depender de eso. ¿no? Cuáles son los objetivos eh, que nos marcamos de inicio. ¿no? Eh, y también es importante recalcar que son a bajo coste, se pueden um, utilizar realmente elementos um, de manera muy económica hasta, evidentemente, hacerlos mucho más sofisticados dependiendo de los medios con los que contemos. Y son, o debieran de ser, si las utilizamos, si las ponemos en práctica, en código abierto. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, cuando nosotros compartamos nuestras herramientas, así las hayamos tomado de aquí y las hayamos readaptado y generado versiones, sean compartidas de la misma manera que nosotros las estamos compartiendo en dominio público y permitamos a otras personas a lo largo del mundo que generen otras versiones de estas mismas herramientas y así esto vaya de alguna manera eh, significando desde la inteligencia colectiva ¿no? y, y, y lo que cada uno necesita también en sus propios entornos. Les voy a compartir antes de terminar eh, este taller el PDF de esta, que les estoy compartiendo aquí y en él van a encontrar este kit de, en el que se desglosan paso a paso todas las herramientas que acaba de ser publicado por el Grupo de Innovación en Educación Patrimonial de la Universidad de Vigo del que también formo parte, un grupo de investigación eh, y acabamos de publicar esta guía, eh, está en lengua gallega que es mi lengua madre pero es fácilmente eh, identificable de todas maneras próximamente se va a publicar en castellano y espero también compartirla eh, para que quienes les pueda ser útil, pues, puedan tener acceso libre a ella, ¿de acuerdo? Bueno, eh, les voy a compartir también aquí un pequeño videíto de dos minutos que o menos, en el que de alguna manera pueden eh, visualizar eh, de manera un poquito más concisa, una de las experiencias donde se pusieron en práctica algunas de estas herramientas, que fue la experiencia Sensa citizens eh, con los compañeros de FabLab Yucatán, en la que trabajamos durante varios meses eh, con mapeos colectivos ambientales ¿no? y luego la producción de una serie de sensores eh, es una propuesta de ciencia ciudadana y a mí me tocó un poco la parte de, de facilitar los talleres eh, de mapeo colectivos ambientales donde pusimos en práctica algunas de estas herramientas. Denme un momentito nada más. ¿Cuáles eran los factores más contaminantes? El punto que más eh, identificamos todos se facilitan tres herramientas. La primera es el afectómetro, que consiste en generar promover una comunidad de afectados a través de definir individualmente qué nos afecta positiva y negativamente en la ciudad en la que habitamos. Eso se hace a través de post-its de colores, escribir palabras y compartirlas entre todos para establecer luego una generalidad y buscar puntos en común. La segunda es la deriva con sentidos, que consiste en abrirse a la ciudad para pasearla, para buscar un poco qué de la ciudad me está afectando a mí personalmente y dejar los sentidos fluir en todo su esplendor para detectar cómo me está afectando. Y finalmente hay una tercera herramienta que es la del mapeo colectivo que permite detectar problemáticas entre todos a nivel ya más global, urbano y también concreto en los espacios que habitamos y buscar soluciones conjuntas a esas problemáticas. Gracias. Espero que se haya podido escuchar un poquito el audiovisual. Y vamos a pasar ya directamente a practicar algunas de estas herramientas que se acaban de mencionar de manera muy breve en este, en este pequeño fragmento del documental de la experiencia Sensa Citizens. Pero antes de, de continuar me gustaría preguntarles si tienen alguna inquietud. O si les gustaría comentar algo al respecto de lo que acabo de, de comentarles. Con gusto, el micro está abierto para ustedes. Con toda la confianza, seguramente muchos tienen experiencias similares ¿no? y hay mucho que, que hablar al respecto. Hola, eh, soy Claudia Morales. Hola, Claudia, y, mucho gusto. Bueno, hasta ahorita, guau, wow, eh, me encanta. Vi eh, común, ojalá el mundo eh, eh, también girara así, ¿no? Ah, no sé qué tanto, eh, bueno, no sé si nos vas a compartir al final del taller, entonces, pues yo soy una desesperada, pero eh, eh, los resultados. Eh, que puedas ver efectivos en la comunidad, o sea, en, en esta herramienta, ¿no? Que ellos también pueden participar. Este, uh -huh. pues, ¿Sí da resultado? ¿no? <risa> Perdón por la lo, por lo escéptica, pero. No, sí, está muy bien que lo preguntes. Es una muy buena pregunta y es la primera pregunta, ¿no? Claudia, gracias por. por... Estoy un poco oscura. Un momento que voy a prender una luz porque aquí en Cataña se está haciendo de noche. Así es. Bueno, yo primeramente, eh, digamos que es algo que en un inicio no nos preguntamos porque no era un interés particular que hubiera unos resultados. Hay algo que no comenté porque no me quería extender y sí me gustaría que fuera un poco taller esto y no solamente yo dando una charla o hablando, ¿no? porque pues no tendría mucho sentido llamarlo taller, pero sí que es verdad que esto nace en un contexto muy determinado también, esta propuesta, eh, que es eh, el contexto del movimiento social 15M en, en, en la península ibérica en el año 2010 y 2011, en un momento en que movimientos sociales estaban ocupando los espacios públicos en las calles a lo largo del mundo. ¿no? Y, y de alguna manera surge como una propuesta más de reclamo y de protesta, ¿sí? crítica también hacia, hacia la propia legislación, y como una propuesta que activara otros procesos y que nos permitiera eh, llevar a debate, en los espacios públicos, no tanto en los espacios académicos, ¿no? en los espacios más exclusivos, sino en abierto con las personas de la calle y la gente, eh, ¿qué es esto de hacer pro común y qué significa para ti y para ustedes qué son los bienes comunes? ¿Y cómo se reconocen y cómo lo reconoce la gente? Para mí eso ya es un resultado fundamental. Entonces, claro, yo por eso digo que depende de los para qué es que, de los que uno parta. A mí no me gusta pensar en. No, no soy nada de, de las metodologías de, de, de, que dan más valor a los resultados, soy más de, de los procesos, más procesualista. Entonces, de alguna manera, los resultados hablan por sí solos porque no es que. que, que evidentemente, tú de todas estas herramientas puedes, puedes est extrapolar datos cuantitativos y cualitativos según cómo las diseñes, porque. De cuantidad hablamos, tanto a nivel quienes participan, qué cantidad de personas, si son hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera Hablamos de qué cantidad de elementos están. Podemos hacerlo de una manera cuantitativa y cualitativa, aunque hay un mayor peso de lo cualitativo. Por lo menos la manera en que, por ejemplo, yo, Adela, tengo de facilitarlas, que le doy muchísimo más valor a lo emocional, a lo afectivo, que a otro tipo de procesos, ¿no? Pero eso va a depender, es decir, hay instituciones que, que a lo largo del mundo han utilizado, instituciones del mundo del patrimonio sobre todo, han utilizado la herramienta con unos objetivos muy claros, buscando unos resultados muy claros, y sí han obtenido resultados. ¿Qué pasa? Que los resultados se han quedado mucho en un nivel diagnóstico, en un nivel en el que eh, lo que haces básicamente es poner a colación estos dispositivos, extraes una serie de datos con las personas me los llevo, normalmente son las instituciones, las personas las que se llevan esos datos, y luego hay gente que los publica y hay gente que no. Y es ahí donde yo hago mucho hincapié en que estos datos sean los que sean, es muy importante socializarlos, transparentarlos, y no solamente socializarlos hacia el mundo, ya sea que los publico en mi web, no, no, es que tenemos que volver a esos espacios para poder devolver ese conocimiento, para poder debatir en común los resultados. Y eso es normalmente lo que no se suele... Realizar muchas veces porque no hay tiempo, porque siempre está la presión de los tiempos, la presión de este mundo en el que convivimos, eh, que muchas veces según en donde te encuentres trabajando o en donde te encuentres mmm, y, y se anteponen los intereses a lo que yo conozco, siempre digo que son otros valores que para mí son mucho más importantes que esos intereses. ¿no? ¿Que si da resultados? Pues yo pienso que sí. Te animaría a que te des una vuelta por la web, porque ahí hay varios bicomunes comunes y, y se ofrecen los resultados de cada uno, pero no lo tendría que decir yo. Yo en base a mi experiencia, sí. Eh, dependería un poco de qué tipo de resultados estemos buscando y qué son para ti los resultados. ¿no? Y a lo mejor hay otras personas que no vieron resultados, pero eh, la experiencia que yo tengo y de las personas que sí sé que han tenido estas experiencias, pues sí hay los procesos mismos se convierten en resultados, porque es algo que no está cerrado, además. ¿Sí? No sé si me explico. No, sí, de hecho, sí. Muchísimas gracias. Sí, mejor. Vale. Y detona otros procesos. Tú a lo mejor, a lo mejor nosotros vamos con la idea de que evidentemente hay gente que está diagnosticando unas fotos y ahí suceden cosas, porque estamos viendo el danzón, el danzón de Santiago. Por ejemplo, un resultado. Hicimos una galería de fotos de bienes comunes en, aquí en un barrio, en el barrio de Santiago, y una de las imágenes que aparecían en una de las, en la galería era el danzón de Santiago. Un danzón que tiene más de 60 años. Y fue una de las imágenes más intervenidas por las personas que pasaban por allí ese domingo. Y eso sí detonó algo, que es que después hicimos un mapeo colectivo sobre el danzón. Y sí hubo una serie de resultados porque hubo consecuencias de todos esos procesos que se fueron dando de una manera bastante orgánica. Si sí, me explico, muchas veces detonas situaciones, detonas procesos y las son las propias personas las que deciden, jo, pues esto me hizo darme cuenta de esto y ¿por qué no? Entonces empezamos a movilizar esto otro. ¿no? Eh, por ahí va un poquito, eh, no sé si respondo a tu pregunta. Vamos a continuar, gracias Claudia. Eh, y vamos entonces a, a empezar a, a transitar por estas herramientas. Estas herramientas que vamos a ver o técnicas o también si entramos en la noción de dispositivo, eh, eso ya entraña también unas cuestiones que tienen que ver con la biopolítica y otras cuestiones que no me quiero meter aquí, pero bueno, yo me gusta llamarlas herramientas, es como cajas de herramientas, porque así, así me gusta pensarlas. En términos más de investigación cualitativa podemos pensarlas como técnicas de investigación, eh, muchas de ellas vienen también de las técnicas de investigación acción participativa y se asemejan también a muchas de las técnicas cualitativas que se utilizan ¿no? desde la antropología social y las ciencias sociales en general. Ahora bien, ¿de dónde parte todo esto? Muchas son tomadas de, de otras técnicas de otras personas y que se han adaptado y la gran mayoría son eh, técnicas que se han eh, reinventado, por decirlo así, y que de alguna manera las hemos co-creado, ¿no? desde un punto de vista, si se quiere, más artístico, ¿no? más creativo, pero a efectos hay un hilo conductor y no nos podemos olvidar de lo que estábamos comentando de manera eh, eh, anteriormente en esta charla, tanto el enfoque como los fundamentos de ese enfoque, la tríada del procomún importantísima porque aquí ahora vamos a hablar de todo esto, es cómo llevar todo ese enfoque a la práctica, es decir, ¿cómo lo hacemos? Esa sería la pregunta. Ya hemos dicho unos para qué, muy bonitos, que si nos dejamos afectar, que si mediamos sí, pero ¿cómo hacemos eso? Y estas herramientas en parte ya llevan implícitas esos para qué. Ahora depende de cada uno y de cada una y de cada uno cómo lo procesa y cómo se lo apropia y cómo se lo apropian comunitariamente hablando para que esto suceda de la manera que quieren que suceda. Las herramientas que vamos a ver, por tanto, no es que sean sucesivas, aunque yo las utilizo normalmente en este orden. Las voy practicando en este orden, a veces independientemente, unas de las otras, pero pueden ustedes, como un check, eh, utilizarlas en cualquier orden. A mí este orden me parece interesante por lo siguiente, tiene un sentido. Primer dispositivo herramienta, el afectómetro. Retomado de una herramienta que se llama el animómetro del colectivo TGRedes, un colectivo latinoamericano importante eh, y ellos pues bueno cuando yo empecé a utilizar el animómetro que era una línea de porcentaje donde medía este estado de ánimo que se utilizaba pues para en grupos de trabajo colectivo pues ver cómo llegamos al espacio y ver cómo nos vamos después de haber tomado el taller pues a mí me pareció como interesante pensarlo desde el punto de vista de los afectos y cómo trasladar esto al mundo del patrimonio cultural o del procomún. Porque aquí tenemos muy presente en esta herramienta los cuatro entornos del procomún. Cómo me afecta a mí, mi cuerpo, cómo afecta a mi cuerpo eh, el contacto con mi ciudad, con las nuevas tecnologías, con el medio ambiente. Está muy interrelacionado con esos enfoques ¿no? y con este enfoque. El objetivo del afectómetro, que no es otra cosa que... Eh, una línea de porcentaje del 0 al 100 donde se colocan afectos negativos, positivos o neutros de algo que me afecta positiva, negativa o ni fu ni fa neutralmente en mi vida cotidiana, en mi trabajo, que me está afectando ahora mismo o que le puede afectar a otra persona o que le puede afectar incluso a esos elementos culturales de manera más objetiva, pero que nosotros subjetivamos. Esto es una herramienta que subjetivamos, que da valor a lo subjetivo, a las experiencias. No solamente individuales, sino también colectivas, porque lo ponemos en común. Y el objetivo concreto del de afecto nuestro es el de reconocernos como una comunidad de afectados. Punto fundamental para, ahora sí, eh, que poder entender qué es el procomún y cómo podemos hacerlo juntas. ¿no? Desde un punto de vista crítico también, esto es muy importante, tomar esas instancias críticas, ¿no? porque no es algo meramente superficial, aunque hoy estamos viendo esto como algo rápido, ¿no? sin tomarnos demasiado tiempo. Eh, entonces, les voy a compartir, hay dos opciones, para las personas que tengan una libreta en casa, una hoja o una pluma, pueden hacer este ejercicio de manera más introspectiva, si lo quieren también lo pueden compartir en el chat, o las personas que quieran hacerlo ya en el formato digital, trasladado al formato digital, vamos a trabajar en la plataforma colaborativa Milanote. Milanote es una plataforma software libre, me parece muy importante trabajar también con software libre, donde podemos generar tableros participativos, e introducirnos en ellos y que la gente pueda ir colaborando y trasladando todas estas prácticas. Entonces, como pueden ver, hay diferentes tipos de herramientas, nosotros hoy solamente vamos a ver las cuatro que están en el centro, no vamos a ver el mapa de Procomún y los memogramas, memogramas, perdón, y el afectómetro, si le clicamos, cualquier persona puede tomar una cartulina o un papel en blanco y dibujar con un plumón este afectómetro, tal cual lo están viendo aquí. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Es simplemente una línea que tiramos del 0 al 100 y arriba colocaríamos las afectaciones positivas y abajo las negativas. Entonces, les voy a compartir en el chat a las personas que quieran interactuar y adentrarse en este tablero y les voy a ir pidiendo eh, que eh, situemos al menos dos afectaciones, positivas, negativas, eh, si son positivas arriba si son negativas abajo, de algo que nos afecte en nuestra vida diaria en el lugar en el que vivo. Sea lo que sea, es abierto. Si me afecta de manera más neutral, la coloco en el centro. Eh, puede ser que no me afecte de muy positivo y negativo, simplemente la, la coloco en el centro de la línea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si, si estamos en casa, simplemente las escribimos, ¿no? pues afecta, eh, positivo negativo, y le ponemos un porcentaje, pues me afecta 100% de manera negativa, me afecta muchísimo me afecta poco o me afecta positivamente, muy positivamente, en un 80%. ¿no? Y las personas que, que realmente quieran introducirse en la plataforma para también tener esta experiencia, ahora mismo voy al chat y les comparto el enlace para acceder. Es muy fácil, van a encontrarse a su izquierda con una cajita de herramientas y aquí hay una que dice Note, que es la de arriba de la parte superior. También hay comentarios, pueden escoger Nota. Y directamente arrastran en el tablero y escriben eh, la movilidad urbana, por decir algo, ¿no? Eh, la red de eh, camiones en mi ciudad, por decir algo, ¿no? El calor, no sé, lo que sea que quieran ustedes eh, pronunciar. La herramienta del comment, eh, que está aquí abajito, también es interesante porque aparezco yo, aparece mi nombre. Entonces, si yo quiero que me reconozcan aquí, bueno, pues está interesante porque puedo escribir el calor y lo envío y alguien me puede escribir a mí, ¿no? Por ejemplo, veo que entró, accedió alguien al tablero. Compañero, no sé quién eres o compañera porque no te veo ahora, sé que estás por ahí. Jessica. Yo fui. Jessica, te veo. ¿Quién eres tú? Este, sí, yo me acabo de meter, estoy, eh, tuve que crear cuenta. Vale. En sí, inicio eh, no debería de pedirles crear cuenta. Eh, si alguien te pidió crear cuenta. Sí, porque buscaba este tablero que tú mencionas y no me aparecía. Entonces cada vez que quería como picar algo, me pidió crear cuenta. Sí, y ya la abrí. Vale. Si alguien necesita crear cuenta, aunque yo lo tengo en abierto... No sé por qué ahora te está pidiendo eso. Eh, no hace falta que se registren ahí con todos los datos. Muchas veces puedes acceder directamente vía tu Google, por ejemplo, si tienes un Gmail, o vía Facebook, si usas Facebook o vía red social, ¿no? Directamente eh, a través de... Gracias, Jessica. Bueno, pues ahí tienen eh, la posibilidad eso de dejar algún comentario y lo van moviendo, ¿no? Eh, es muy fácil realmente. Pues Adela, al calor en Mérida yo pondría, me afecta negativamente en un 100% muchas veces según la época del año, ¿no? Vale, estamos haciendo un ejercicio muy general solamente para que vean cómo utilizar el afectómetro, ¿sí? Pero esto, vuelvo a repetirlo, podemos llevar a multitud de temas. Eh, ejemplos de, de cómo utilizamos el afectómetro en, en algunos procesos, bueno, pues... En, en el proyecto Sensa Citizens que era un proyecto enfocado eh, un proyecto de ciencia ciudadana muy enfocado en que fueran los propios ciudadanos eh, se empoderaran tecnológicamente para poder generar mediciones de, de la contaminación ambiental en la ciudad de Mérida a través de unos sensores que fueron fabricados de manera do it yourself o sea de manera autogestionada autónoma en el propio fab lab de Yucatán Previamente a todas esas experiencias que tuvieron lugar en la calle, que, que tuvieron que ir a hacer mediciones de la contaminación del aire en los camiones, eh, todo eso se llevaron a, a una serie de mapas ¿no? que iban eh, dando resultados en torno a, a los niveles de contaminación y, y haciendo comparativas también con los niveles de comparación que se estaban dando por los medios más oficiales, que muchas veces no son certeros, no, no son fidedignos y como de alguna manera... Los talleres que yo pro, eh, proporcioné o facilité al inicio de estos procesos, el afectómetro nos sirvió en diferentes. Hicimos el afectómetro, éramos como 10, no me acuerdo si 5 o 6 grupos de trabajo de 10 personas cada uno, y fuimos replicándolo en diferentes municipios de Mérida y diferentes zonas de la ciudad durante diferentes sesiones. Y fue muy interesante porque en la herramienta del afectómetro lo que hacemos es generamos Cada quien puede poner uno, dos, tres afectos en, en diferentes post-its, si lo hacemos en analógico, si lo hacemos en digital, digital a, a través de comentarios, como lo estamos haciendo en el tablero. Luego se debate entre, la, entre el grupo que, que, que está frente a ese afectómetro. Hubiera sido interesante hoy a lo mejor hacer dos grupos en una habitación, que cada grupo trabaje con su afectómetro de manera individual primero, cómo me afecta a mí, desde mi individualidad como cuerpo, ¿no? Y cómo después eso se lleva a una apuesta en común para entender cómo nos afecta a todos. Y muy probablemente veremos que a muchos nos afecta lo mismo, la movilidad, el calor, dependiendo de la zona donde vivamos. Pero también, aunque todos seamos de diferentes territorios, va a haber cosas que tengamos en común. Y muchas veces nos damos cuenta de que un desconocido o desconocida, con el que estoy hablando de, de, de cómo me afecta algo, en su sentido no exclusivamente negativo, porque lo afecto, la acción de afectar es la acción de mover, algo que me mueve. Soy movido y al mismo tiempo muevo algo. Y los afectos también son algo que tiene que ver con esta cuestión del cariño, de la ternura, de lo afectivo, de poner eso en el centro. No solamente de las afectaciones y problemáticas. ¿no? Aunque suele ser en el afectómetro lo que más resalta. Lo que me afecta negativamente suele ser lo que más resalta. Es lo primero que resaltamos. Sin embargo, los afectos positivos suelen ser oportunidades para ir empezando a gestionar esas problemáticas o afectaciones negativas y darnos cuenta cómo, de repente, eh, resultados, por ejemplo, Claudia, de los afectómetros. En la ciudad de Mérida, después de haber hecho todos los afectómetros en diferentes lugares y tal, resultados. La mayor parte de las personas hacen referencia a que la movilidad urbana en la ciudad, pues eh, hay una falta de gestión, los autobuses no están en bien estado, etcétera, etcétera. El calor. ¿no? El, el calor, cómo afecta a esta ciudad de Mérida y cómo está también generándose un crecimiento urbano exacerbado, donde no hay zonas verdes y tal. Bueno, pues eso fue un resultado completamente masivo, ¿no? donde se puede determinar que hay una mayoría de personas que coinciden en esto. Pero después, en los resultados positivos aparecen. En mi barrio hay una asociación de vecinos que planta árboles todo el tiempo. Yo formo parte de un colectivo que, por la movilidad urbana que se llama Cicloturises y empiezan a salir comunidades que son lo que se conoce como comunidades de afectadas, que nos enseñan cómo están gestionando esos procomunes. Y ahí es donde tenemos la visibilidad de ese reconocimiento de los procomunes, desde las amenazas. ¿De acuerdo? ¿A ¿Alguien le gustaría compartir algo de lo que ha, porque veo que en la plataforma no, no habéis escrito, de lo que ha escrito ahorita en, su, en sus espacios? que ya me registré y me dio, no me dio permiso de... Oh, a ver, vamos a ver. Qué raro. Igualmente, si quieren, eh, compartirlo en hablado o en el chat, pues el día de hoy, pues... Eh, también es una posibilidad para que podamos pasar a otras herramientas o comentar qué les parece, ¿no? También este tipo de herramientas, si creen que le puede servir para algo o si algo cambiarían y la adaptarían a su propio contexto, ¿no? Gracias, Jessica. Vuelvo a compartir, a ver si pueden entrar desde ahí ahora. Y en los baches. ¿no? Eh, muchas veces también a, al hablar de afectaciones, eh, cuando yo, si se dan cuenta, yo he partido de una pregunta, que es, es una pregunta detonante simplemente. ¿Qué te afecta en tu vida diaria en el lugar en el que vives? Muchas veces las personas nos vamos mucho al tema de las infraestructuras en nuestras calles también, ¿no? y al tema de la climatología. Si la pregunta fuera qué te afecta en tu día a día, en tu espacio privado de tu casa, cambiarían muy probablemente las respuestas, ¿no? Pero volveríamos a tener muchas cosas en común, porque finalmente todos compartimos eh, experiencias similares en, nuestro, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Mi Rumi, dice Jessica. Muy bien, entonces, gracias Jessica. Estas son cuestiones, al fin y al cabo, ¿no? que, que si, volviendo un poquito ahora a la presentación anterior, que, que si hacemos ¿no? de, de manera física, eh, evidentemente no tienen... Hay unas diferencias como todo, y eso lo hemos aprendido y más que practicado con este contexto, ¿no? que evidentemente hay unas diferencias en practicar estas herramientas en un espacio físico donde nos estamos viendo presencialmente a un espacio virtual. Y estamos viendo hoy cómo hay dificultades para acceder a las plataformas, ¿no? etcétera, etcétera. Ahora, para que vean más o menos resultados de un posible eh, afecto analógico, lo que, lo que sucede es esto. O sea, utilizamos postis de colores eh, y esos postis de colores también se pueden utilizar esos códigos de colores para determinar temáticas. ¿No? Eh, normalmente, en este caso, utilizábamos los rosas pues, para hablar de movilidad urbana, los azules para hablar de la climatología o del, del medio ambiente. ¿no? Eh, en el caso del, del, del afectómetro que tienen los postis verdes o naranjas, tenía que ver con las afectaciones en mi propio entorno laboral en el Ayuntamiento de Mérida, y entonces los funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento hacían referencia más, una, mi propio entorno laboral y mi vida en casa, mi vida privada y cómo, cómo íbamos a poner en relación también la gestión de, de esa vida digamos más parental a esa vida más pública, abierta o en el mundo mmm, laboral ¿no? y es muy interesante porque entonces puedes ir generando también esas diferenciaciones en códigos de colores que luego a la hora de procesar esos datos es mucho más eh, recomendable también se puede hacer de manera improvisada más espontánea y genera otras muchas situaciones que también de alguna manera nos indican y nos, nos permiten tener otra serie de experiencias. ¿no? En cualquier caso, lo que a mí, no como una afirmación lo digo, pero si me queda de las experiencias del afectómetro, si hay alguien aquí que lo ha practicado alguna vez y quiere comentar, eh, su propia experiencia sería maravilloso pero a mí en lo particular si sí, el objetivo del afectómetro es reconocernos como una comunidad de afectadas sí sucede de una manera muy particular porque si habláramos con las comunidades de afectadas no sé si habláramos con comunidades afectadas por VIH si habláramos con comunidades afectadas por una diversidad funcional no hablo tanto de, de que nos vamos a reconocer como una comunidad de afectadas eh, desde ahí desde una afectación que encarno desde el minuto número uno y eso me lleva a juntarme con otras para hablar de lo que nos pasa, pero sí es un punto de partida para ir reconociéndonos con vecinas, con vecinos, con compañeras, con compañeros que conocemos o que no, y con otras personas ¿eh? en los espacios en los que estamos compartiendo desde esas afectaciones. Y eso sí que puede ir generando una comunidad de afectados a lo largo del tiempo, mucho más significativa donde podamos empezar a hablar de lo que nos pasa, a ponerle nombre, a ser capaces de, de generar juntos un lenguaje, ¿no? Sobre eso que nos pasa, que está fue en los márgenes, en cierta manera, y, y que de eso se trata. Porque esto no es una cuestión predeterminada, no es una cuestión tampoco que emana de las instituciones, es una cuestión que emana de una autonomía colectiva y son procesos que, aunque emanen de las instituciones, debieran de tener ese cariz de ser siempre abiertos, experimentales, ¿no? Y e introduciendo todas esas cuestiones de las que venimos hablando, ¿no? Jessica, adelante. Sí, aquí, bueno, en el chat Claudia Morales nos acaba de escribir, dice que creo que es fácil llevármelo a mi universo para acercarnos a la comunidad alrededor de un monumento histórico desde una visión más humana y no tan institucional. Y justo, bueno, yo mi comentario también un poco va en este sentido, que pensando como las diferentes cosas que se hacen aquí en la coordinación eh, y lo que hacemos nosotros como el programa de, de educación, pues sí, justo podemos pensar en estas eh, cosas que están eh, afectando quizás estos bienes culturales que pueden ser desde un monumento histórico hasta, eh, no sé, por ejemplo, los, eh, las cosas que hay en un templo católico, ¿no? Como son muchas comunidades con las que trabajan aquí, eh, o como una manifestación eh, inmaterial, pues, se está viendo afectada. Incluso este afectómetro, o sea, pienso, pues, en algunos ejercicios que hemos como diseñado, eh, pues, también sirve como para que quizás, eh, no sé, las personas que a lo mejor no ubican, como ese espacio cultural, esa práctica, se, o sea, lo pongan en el radar, ¿no? Porque eso, eso es como un elemento que a veces no están en, dentro de sus, eh, de sus cosas comunes, ¿no? Y eso es lo interesante, porque no están en sus cosas comunes, ¿no? Eh, pero sí justo como para uh, un poco hacer el... Pues, eh, eso existe, ¿no? ¿No? Gracias, Jessica. Ya. Sí, y gracias, Claudia. En realidad también... Ahora llevándolo, a, ahora que hablamos, entiendo que Claudia Morales, tú también eres conservadora, restauradora, por lo que comentas, no sé si hay otras personas, que en, entiendo que otras personas que están aquí hoy eh, no se dedican eh, todas al ámbito del patrimonio, por eso no me gusta tampoco centrarlo solo ahí, pero sí en ese con, contexto específico, es entender también que no podemos pensar la relación con esos patrimonios o procomunes, sin pensar la relación afectiva, ¿no? Y muchas veces no dotamos de valor a eso. Luego, a mí hay algo que me ha hecho reflexionar tu comentario, Claudia, de, del acercarnos a la comunidad, que, que me suele hacer ruido, y esto no es un comentario, para no es ninguna crítica, es que también a mí me pasa, ¿no? Pero creo que nos sirve como reflexión para llevarnos, porque en realidad yo no pienso estas, estas herramientas como una manera de proximidad, de aproximarme, sino de, de que nos aproximemos, sí. Pero no desde esa visión como institucional de las herramientas las llevamos nosotros para acercarnos, sino que son herramientas que están ahí que nos sirven para aproximarnos. No sé si, no sé si se entiende la diferencia y para mí es una diferencia sutil pero que es muy significativa, ¿no? porque si vemos estos elementos... Desde el hecho de que esto me puede servir para detonar una mayor confianza, un rapport, un tal, que es algo que se utiliza mucho desde la investigación, porque eso es necesario, ¿no? El investigador y el investigado, las personas que llegan de fuera a otro territorio. Sí, pero a mí no me gusta verlas desde ahí, ¿no? Porque, porque entonces para mí es, es pervertirlas en cierta manera. Eh, si es necesario, eh, se codiseñan, se vuelven a rediseñar con las personas con las que estamos, entonces se generan unas otras herramientas partiendo de unas posibles, eh, como dice Jessica, pues nos hemos hecho preguntas y tenemos también diseñado otras cosas, por eso para mí es importante que esto no quede como est esto que les traigo aquí ahora, en esta pantalla, ¿no? unos pasos a seguir, que es simplemente una guía de cómo lo podrías hacer, pero que exploremos otros caminos. ¿no? Y bueno, pasándolo a lo digital, simplemente para que vean en esta diapositiva como de lo analógico, se puede trasladar a lo, digisa, a lo digital resultados del Milanote o de un Padlet, que también es otra plataforma donde hemos utilizado mucho el afectómetro, pero esa no es software libre. Y los resultados de un afectómetro ya intervenido, pues que pueden ver aquí. ¿no? Luego puedes sacar un, un, una, un PDF o una imagen en PNG que te relaciona to, todas las afectaciones. Incluso si la gente sube fotografías. Puedes generar también como una especie de bitácora del afectómetro en este tipo de plataformas que son muy útiles ¿no? también. Otra de las herramientas, ya me queda poco tiempo, es la deriva con sentidos. No sé si ustedes han oído hablar de la deriva, pero eh, así rápidamente, la, la noción de derivar o la palabra derivar, ¿qué, qué les significa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les viene a la mente cuando, habla, cuando piensan en la deriva, como una deriva? Algo sin rumbo. Gracias, Claudia. Sí, ir a la deriva, ¿no? Tal cual. Bueno, pues la deriva, algo sin rumbo, ir a la deriva, derivar. No estamos hablando de las derivadas de las matemáticas, ¿verdad? Eh, pues hace alusión a lo que Claudia menciona, es decir, ser capaces de ir caminando sin rumbo, dejarnos llevar por lo espontáneo, por lo que surja. Esa es una visión muy posmoderna. por otra parte. Hay un colectivo que se conoce como los, bueno, eh, eh, que en los años 60, eh, 50-60 en Francia, eh, eh, pues fue muy reconocido, entre otras cosas, pues por la figura de Guy Debord, un filósofo eh, francés, ¿no? Y cineasta también que eh, formó parte y conformó el grupo de los situacionistas, no sé si han oído hablar de ellos, pero bueno, ellos escribieron la teoría de la deriva, en concreto de bord y lo que hacían era salir por el París de esos años, estamos hablando del París del 68, por ejemplo, ¿no? aunque la teoría de la deriva se escribe antes, y eh, salían a caminar por París durante jornadas enteras, muchas veces iban sin dormir, eran jóvenes, paseaban, caminaban, llevaban una libreta, iban generando mapas de lo que iba surgiendo por el camino, se dejaban llevar. Ellos definen la deriva como un paseo, un camino de pasos ininterrumpidos a través de ambientes diversos, ¿no? que es una visión ahora sí que muy posmoderna y por otro lado. Bastante postestructuralista porque se daba en un contexto en el que el París estaba siendo gentrificado, el centro de la ciudad, iban viendo cómo esas transformaciones iban sucediendo y de ahí se generaban unos mapas como resultado que muchas veces eran muy abstractos, ¿no? Básicamente arte contemporáneo, un arte objeto incluso, pero otras muchas veces eran mapas más detallados, ¿no? Y siempre aconsejaban que se tomara la gente el tiempo de hacer la deriva durante jornadas enteras o semanas enteras, tomarte el tiempo. Pues yo he tomado o retomado la teoría de la deriva, o hemos tomado la teoría de la deriva, para eh, generar esta herramienta. En otros lugares se conoce como paseo, un paseo normal, pero no es un paseo tampoco en el que vas de, de la casa al trabajo, sino que es un paseo en el que te das el tiempo de perderte. De hablar con alguien, de sentarte, de si surge algo improvisado, dejarte llevar por ello. Si de repente ves en la plaza a alguien bailando zumba, incluso te apetece y te vas a bailar. Y cosas que van sucediendo, tú te dejas fluir un poco con, con eso. Es lo que se conoce también en el urbanismo como la psicogeografía. Cómo me afecta eh, la geografía y lo que está sucediendo en mi contexto geográfico, a nivel climatológico, a nivel urbano... Y cómo me está afectando en mi psique también y en mi propia corporalidad. Y es por eso que yo introduzco la, la cuestión de los sentidos. Hacer una deriva con sentido significa que vamos a reconocer los espacios sociales que habitamos, nuestros barrios, nuestras plazas, sus gentes. Pero también reconocernos nosotros mismos en ellos, porque muchas veces, vale, yo me, me tiro a andar por mi barrio, que parece que es un sitio conocido por mí, muy familiar, pero no lo conozco del todo, no conozco a todas las personas. Y muchas otras veces me introduzco en un territorio que no es el mío o que yo no lo habito normalmente, que soy una persona foránea, que me introduzco en ese territorio ya sea por que voy a dar un paseo, que voy a trabajar o que simplemente voy a ver a alguien, algún amigo, alguna amiga. Y, y cómo esta herramienta nos permite ahora sí dejarnos afectar también, ¿no? Y reconocer esos espacios sociales de otro lugar. Y si encima, perdón por la expresión, si además ponemos los sentidos, el olfato, ¿cómo huele? ¿A qué huele? ¿A marquesita? ¿A tacos de pastor? Eh, ¿A qué sabe? ¿Soy capaz de comerme algo? ¿O simplemente hay un olor a unas plantas que parece que me las estoy comiendo? ¿O huele mal, no? O lo toco, toco, toco la, el suelo, toco las paredes, toco las personas, toco cosas. En un mundo como el de hoy pareciera eso casi un imposible, pero no tenemos que olvidarnos del tocar, del tacto. Hay muchas maneras de tocar también, ¿no? Eh, y también del escuchar, del observar, ¿no? Y como eso nos va dando también una serie de significaciones de, simbólicas o no, y cómo si lo hacemos además en los diferentes tiempos del día, los tiempos verbales, por la mañana, al amanecer, cuando baja el sol y por la noche, eso va a cambiar. ¿No? Es muy interesante. Hay unos compañeros de la maestría en diseño urbano de la Universidad Autónoma de Yucatán que hicieron una adaptación de esta herramienta muy interesante que se llama la deriva sin sentidos, un poco tratando de generar un lenguaje más inclusivo, eh, para que personas que tienen alguna diversidad funcional o ¿no? una discapacidad también podamos dejarnos afectar y seamos capaces no solo de hacer una deriva con mis sentidos desde esa famosa o supuesta normalidad de que yo puedo escuchar, puedo leer, puedo ver, sino también con esos otros sentidos, no vamos a decir sin sentidos, los sentidos de la diferencia. ¿no? Por aquí en la presentación les dejo un vídeo donde pueden ver una deriva y básicamente. Perdón, que no quería ponerla. También les introduzco en la presentación, pues, una guía de cómo hacer una deriva paso por paso, que como digo no es condición sine qua non seguirla, eh, y les aconsejo que lo hagan de manera lenta y, y que lo practiquen. Ojalá lo puedan practicar esta semana. Se lo se recomiendo muchísimo, con una deriva consciente. ¿no? Eh, a veces llevamos Hojas, eh, hacemos mapas analógicos, como puede ser el caso del mapa de, realizado por Jonathan Acosta, en el que él llevó a la deriva un, una hoja y dibujó, y luego fue sacando fotos, los celulares son muy útiles en estas derivas, ir sacando fotos, grabar a personas, grabar sonidos, eh, como hace registro sonoro también, y luego él hizo un montaje, un pequeño collage eh, con todo lo que fue observando. ¿no? Esto es también una manera de procesar los resultados, como decía Claudia, ¿no? y, y, y visualizar esos procesos de reconocimiento de los espacios sociales y luego llevarlos al mundo digital. Podemos hacer derivas digitales, hoy podríamos haber hecho una en un espacio como puede ser un Google My Maps, donde tú puedes ir trazando con líneas eh, diferentes recorridos. ¿no? no lo vamos a hacer hoy porque eso requeriría también bastante tiempo, pero que sepan que también aquí tienen un ejemplo de vamos generando capas de derivas. Estas derivas las hicimos físicamente en el barrio de La Mejorada, en Mérida, y después las llevamos, eh, las trasladamos al mapa. Eh, y la gente también subió fotografías. Es algo parecido a lo que hizo Jonathan, solo que lo llevamos a un mapa más interactivo, más colaborativo. Y los mapas siempre nos permiten eh, generar los recorridos y tener muchísima más precisión del eh, espacio geográfico en el que nos situamos, ¿no? Otra de las herramientas que también eh, utilizamos después de las derivas, eh, las derivas nos permiten reconocer esos espacios y los mapeos colectivos, que probablemente muchos de ustedes han oído hablar de ellos porque han estado muy en boga y es algo que se ve mucho, cartografías críticas del territorio, cartografías sociales, mapeos colectivos. ¿no? Son términos que se utilizan como sinónimo, que tienen ciertos matices en sus... No son exactamente lo mismo, pero bueno, más o menos probablemente han visto por ahí, eh, o, o desde talleres a personas que suben, Mapeos colectivos, o hemos participado muchas veces, desde mapeos colectivos que tienen que ver con violencias, en este país ha habido muchos en los últimos tiempos, mapeos colectivos que han hecho feministas para, para visibilizar pues, muchas cuestiones que tienen que ver también con la movilidad urbana, con muchas cuestiones ¿no? en general, muchas problemáticas, muchos tipos de afectaciones. No exclusivamente los mapeos eh, geolocalizamos y determinamos o, o localizamos afectaciones, pero es algo que a mí lo eh, no suelo centrar ahí. Si bien ya nos hemos reconocido como una comunidad de afectados, hemos derivado para reconocernos en esos espacios con otras personas, ahora reconozcamos nuestras afectaciones y pongámosles lugar, nombres, situémoslas. Los mapeos colectivos son representaciones gráficas de narrativas, ¿no? donde vamos generando narrativas a partir de miradas, que son miradas, A mí me gusta pensarlas como miradas contrahegemónicas las otras miradas, esas miradas que normalmente no son recogidas en los discursos, más hegemónicos, más oficiales, quizás en el dictum más establecido, ¿no? sino que recogen esas miradas de lo invisible. Muchas veces ha sucedido en los mapeos que, bueno, también llevamos preguntas disparadoras, detonadoras de conversaciones. Utilizamos stickers que van situando eh, con iconografía ¿no? diferentes pues, monumentos, diferentes lugares, personas, eh, no sé hay, hay muchos mapeos que se han hecho sobre extractivismo, hay una plataforma que se llama Geocomunes que, que tiene muchísimos mapeos ahí y se utilizan mucho, pues, muchos stickers que tienen que ver con el mundo del, del, del, del extractivismo, ¿no? que tienen que ver con todo eso. Pero también podemos generar mapeos culturales donde a lo mejor lo que queremos es generar stickers que tengan que ver con el baile, la danza, tipos de, de artes escénicas, hay muchísimas posibilidades, el mundo del mapeo es muy amplio. Eh, pero lo importante aquí y lo que me gustaría rescatar porque esto requiere ya un curso completo de mapeo colectivo, yo a veces facilito cursos de mapeo eh, pero requiere jornadas di diversas, o sea, por lo menos tomarnos 15 días o, o un tiempo para hacer el curso ¿no? eh, lo que sí me gustaría rescatar es que sí es importante porque registran lo, lo, lo que no vemos eh, podemos tener un, un mapa impreso, como los que ven aquí, que normalmente los bajamos del catastro del ayuntamiento, otras veces del mismo Google Maps, pero estos mapas están ya predeterminados por un urbanismo seccionado, realizado, pues seccionado por esa administración pública que ha seccionado las ciudades, ¿no? y es muy diferente hacer un mapeo urbano de una ciudad que hacerlo en un pueblo. Me ha tocado también hacerlo en espacios más chiquititos, donde a lo mejor hay cuatro calles, y la gente incluso prefiere partir de un lienzo blanco para dibujar su propio territorio. ¿no? Dibujarlo de desde cero. Pues aquí está la calle tal, aquí la cual. Y son calles que a lo mejor ni aparecen en el Google, ¿no? pero que son significativas y sí son calles, ¿no? aunque no estén asfaltadas. ¿no? Y si sí, la gente camina por ellas, son caminos. Me sirven para movilizarme, para transportar productos, para, para poder relacionarme, para poder ¿no? generar una vida social de las cosas. Y sin embargo en la ciudad muchas veces no aparecen en el mapa muchas de las cosas que sí vemos en el Google. Decía Alfred, Alfred Korkivsky, eh, que fue también un bueno, intelectual que por ahí en la Segunda Guerra Mundial participaba, en, bueno, en la Segunda Guerra Mundial iba caminando con unas tropas y llevaban un mapa en la mano y se cayeron en una fosa. Entonces él escribió una frase que fue muy rescatada por, por todos los mapeadores, y el mundo de las cartografías sociales que es el mapa no es el territorio, es decir, todo lo que tú ves en el mapa no significa que es lo que está realmente en el territorio. ¿no? Y a mí me ha tocado ver gente que, que no se identifica con el barrio en el que vive porque se identifica con el barrio de al lado, o que el barrio en el que vive la administración pública secciona que en la calle 55 termina tal barrio, pero ellos que viven en la calle 41 se identifican con el barrio que termina en la calle 55 porque antiguamente la construcción de esos barrios como se dio en época colonial, por ejemplo en Mérida, eh, las prácticas eran otras y se conformaban eh, esos espacios territoriales de otra manera y eso pervive. ¿no? Entonces es súper interesante eh, la herramienta del mapeo colectivo. Y a mí me gusta ponerle la etiqueta de lo lento o lo slow, que también está como muy de moda, todo el mundo slow, que tampoco es que me guste traducirlo desde ahí, pero lo lento, porque hay que tomarse el tiempo de mapear una y otra vez y hacerlo lentamente. Si tenemos que repetir los mapeos, repitámonos. Y si tenemos que hacer diferentes capas temporales, pasado, presente, futuro, hagámoslo. Y si hay gente que ese día no pudo venir o queremos replicarlo en otro parque, en otro espacio para que acceda a otra gente, hagámoslo. Es, es importante tomarse el tiempo, ¿no? Perdón porque se saltó el videito que tienen ahí también, luego se los paso. De nuevo tenemos una guía eh, que, que podemos visualizar eh, para tener eh, también esta compañía a la hora de hacer un mapeo. Yo les recomiendo encarecidamente que se descarguen desde la web libremente el manual de mapeo colectivo de iconoclasistas. Ese es el manual para mí, más importante, que, que nos pueda acompañar y, y que ha tenido, digamos, para mí, es, es lo que me ha permitido aprender a hacer los mapeos, ¿no? y, y luego ya cada uno lo va practicando a su modo. Lo mismo, los mapeos normalmente... No es importante que se hagan de manera analógica y presencial en la medida de lo posible, esto sí es fundamental. No podemos pensar en mapear el territorio sin estar en el territorio, pero bueno, el territorio virtual también es un territorio, ¿no? El territorio digital y también nos ha permitido a través de múltiples herramientas como puede ser Ushahidi que es, un mapeo, es una plataforma de mapeo sobre todo muy basado en, en organizaciones eh, pues no gubernamentales, organizaciones autónomas que están trabajando desde los territorios y muy desde este enfoque procomún también. Eh, sobre todo con temas también eh, graves ¿no? a nivel mundial, eh, cuestiones que tienen que ver con problemáticas importantes ¿no? que están sucediendo. Por ejemplo, el terremoto de Ciudad de México, el último, Usagidi fue una plataforma donde se fue mapeando en tiempo real eh, pues muchas de las zonas afectadas. ¿no? Eh, o un Google My Maps, ¿no? ya más privativo, eh, en el que también podemos generar esos mapeos como el que está ofreciéndonos Jessica al inicio de este taller. Que, nos, eh, que colaboremos en la participación de ese mapeo colectivo de esta misma feria virtual ¿no? y ya por último y perdón porque es mucha información yo lo sé pero espero que, que les signifique y que les sirva y, y siento que no podamos practicarlo de una manera más detallada pero sí me parecía importante que, que revisáramos las cuatro herramientas que para mí sí tienen como, hacen como un sostén un conjunto importante ¿no? así como como que si las vemos por separado están bien, pero en conjunto tienen un sentido, un sentido que tiene que todo que ver, por eso yo lo, lo llamo una metodología, con todo el enfoque ¿no? y con todo, por así el marco teórico que lo, que lo construye y que, que, lo, que le, que le dan fundamento y que también nos permite eh, pensarlo desde ahí. Esta es la herramienta protagonista, la galería fotográfica de bienes comunes, que cuando veíamos la, la categoría bicomún común y les comentaba eso de las fichas, así empezó todo. Y empezó aquí, en este lugar de la fotografía de la parte superior izquierda, en una región costera de un pueblo de Galicia que se llama Bueu, donde hay un, uno de los antiguos, de los pocos astilleros de barcos antiguos que quedan en pie. Y ya hay un, varias asociaciones que llevan muchísimos años luchando o llevaban porque el astillero se, se mantuviese en pie y por la conservación de este astillero, que al fin y al cabo es patrimonio cultural de UEU. ¿no? Y en el año 2013, eh, justamente en este contexto de los movimientos sociales, eh, de los indignados en España y en otros lugares del mundo, eh, pues, eh, en esa época, la crisis del 2008, el primer bi -común, eh, así lo llamamos. Estaba la única herramienta que pusimos a colación y que en ese momento existía era la galería de fotos, de elementos culturales. Sucedió aquí en este muro. Normalmente siempre aconsejamos que si se va a hacer la galería, se haga... Si hay un elemento protagonista que se quiere destacar, destacar porque es el elemento que, que, que vamos a conservar ¿no? o, que, o que se le da protagonismo por parte de ciertas comunidades o de, ¿no? de la gente pues eh, sea protagonista y nuevamente nos hacemos la pregunta de cómo lo conservamos, cómo lo cuidamos, cómo lo sostenemos. Y a partir de ahí se conforma una galería de bienes culturales de la región, pero que no decidimos nosotras como expertas, sino que vamos decidiendo to entre todos o que las anteriores herramientas de la deriva, el mapeo, ya nos han podido generar un panorama de dónde podemos tomar ciertos elementos y fotos o ir recogiendo la recogida de fotos. De, de la memoria y de las memorias de personas que quieren participar y quieren donar también sus fotografías, eh, es muy importante, ¿no? Niños, luego se pueden hacer talleres con la gente para ir a hacer toda una recogida de fotografías ¿no? y que sea la gente la que, la que saque esas fotos, porque no se trata de poner los elementos de manera que nos lo indica la legislación tipográficamente hablando, que si los monumentos históricos, sitios arqueológicos, no va por ahí. Es decir, en estas fotografías puede aparecer el cyber del pueblo, donde se reúnen los chicos jóvenes hoy para, para jugar a algo o para tomar sus clases online. En esas fotografías puede aparecer la piedra de los enamorados, eh, como apareció en algunos casos, un lugar donde las parejas van allí a darse su primer beso. Por decir algo, ¿no? lugares que significan que muchas veces precisamente están fuera y excluidos de esa noción de bien de interés cultural que veíamos en inicio. Aquí hay algunas imágenes de, del Bicomún de Piscacal -Cupul que fue el primer común que se hizo aquí en Yucatán, en México, en Latinoamérica en realidad, y en el año 2014 con Elina y hay un vídeo que no les voy a poder poner porque ya no nos da tiempo, que ya yo creo que me tengo que ir terminando, ¿verdad Jessica? Pero que si lo quieren ver está en la página web y vale la pena darse una vuelta por esta experiencia. También una guía con todos los pasos a seguir de cómo hacer una galería de fotos de bienes culturales o bienes comunes. Me gusta pensarlo más desde ahí. Y otra vez, el cómo, el paso de las fotografías, de las galerías y el diagnóstico, porque al final nos convertimos un poco, pues son estados de opinión que se van compartiendo, hay unos, unas etiquetas de colores que hablan de si lo conozco, si no lo conozco, si está bien conservado, si está mal conservado, si me gustaría restaurarlo o reutilizarlo. Y hay un tag, una etiqueta blanca, que es cuando se escribe que es emocional. Y hace, eh, significa algo muchísimo más emocional y eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Pues procesos de cómo se van también luego eh, analizando ciertos datos, ¿sí? conformando un poco también esas estadísticas, si lo queremos ver de un modo más cuantitativo. Ya como lo trasladamos ahora, que lo estamos empezando ahora con la pandemia, bueno, post-pandemia, o como ya lo queramos visualizar, porque no es post-pandemia, pero bueno, con este contexto actual estamos tratando de practicarlo ya a través de la, de la virtualidad. Y esto es algo que todavía está en proceso, como decíamos por la mañana en una charla, o, o esta feria también engloba, es como una nueva criatura que no sabemos muy bien, pero que estamos gozando en plena transformación. Finalmente, para cerrar, eh, yo diría, y me gusta pensar que Bicomún es una propuesta inacabada en constante de evolución. Y es muy importante, aquí hay dos imágenes, devolver todos estos procesos que creamos de manera conjunta y entre todas eh, al dominio público, ya sea a través de fanzines, ya sea a través de exposiciones itinerantes, etcétera, etcétera. Pero es, es fundamental que todos esos eh, materiales esas herramientas que se procesan al final se los resultados mismos son casi casi a veces obras de arte conjuntas que creamos entre muchas personas se compartan con otras gracias por la escucha no pues muchas gracias a ti Adela no sé si nuestros participantes quieran decir algo comentarnos qué opinan si les gustó eh, pues nos, bueno, aquí nos ponen unas felicitaciones, que no sé quién es, bueno ya están las felicitaciones y bueno, yo creo que esta es creo que una invitación bastante interesante para, para aproximarnos entre eh, las, eh, nosotros con la gente con la que trabajamos eh, y sobre todo creo que es una buena invitación a dejarnos sorprender, ¿no? Como estar atentos a los sentidos que la gente tiene. Eh, genera y tiene claro de sus espacios comunes, ¿no? Eh, yo creo que está muy lindo, ¿no? Como que justo también una cosa que puede eh, hacer esto un poco más horizontal, pues es justo hacer una misma deriva al aproximarnos, ¿no? Como no tener muy claro, ¿no? Eh, eh, lo que queremos, sin embargo, estar muy atentos a, a lo que la gente tiene que decir, quiere decir y desea compartir a partir de... De, pues de su vivencia cotidiana ¿no? entonces pues Adela muchísimas gracias eh, Pues bueno, pues, eh, si alguien tiene algo que decir, Claudia. dígalo ahí Claudia eh. dejó un mensajito gracias Claudia Sí, igual traía también les, les, les había dicho que trajeran unas fotos, entonces si quieren hacer el ejercicio de ponerles nombre, descripción y luego objetivar un poquito mirar su propia imagen la que han traído, que tiene un componente probablemente muy emocional de un valor simbólico importante, tratarlo de objetivar eh, y tratar de poner un poco esas etiquetas eh, a través de esos tags, ¿no? de, de, de cómo digamos, podemos diagnosticar una imagen nosotras mismas, era un poco también el ejercicio que me gustaría que, que pudieran hacer. Gracias Ramiro, siento que hablé mucho y me hubiera gustado quizás, pero bueno, eh, ojalá puedan practicar las herramientas. Sí, y, y ojalá, bueno, aquí en el caso de Ramiro, pues también conocer tu experiencia, igual si lo puedes dejar en el mapa, aquí les voy a pegar la liga, que quizás sea más fácil, Ay, bueno, espero que sea, ahorita la vuelva a pegar correctamente, que sea más fácil que a, que a través de la página. Y bueno, pues Adela, eh, nos gustaría ah, mucho quizás hacer otras cosas, eh, así que justo podamos tener la experiencia directa con, con las herramientas, ¿no? Que eh, pues podamos hacer como esta cosa de los mapeos, será muy bueno para para muchos de los que estamos por aquí el día de hoy.